En este momento estamos viendo pacientes nuevos que hasta ahora este, no habían tenido acceso a la prótesis por parte nuestra. Se les está tomando el molde, el, la prótesis se va a fabricar en Montevideo y cuando esté pronta se los va a citar para que la vayan a retirar. Lo que hacemos después es eh, el mantenimiento y los controles. Vamos a ver en el correr del día de hoy y mañana, además de pacientes nuevos, a los que ya se equiparon con prótesis el año pasado para ver en qué medida la están utilizando, qué beneficio les está este, otorgando, y a su vez si sí hay necesidad de hacer alguna reparación. En algunos casos el muñón se va disminuyendo de, de volumen, la prótesis queda floja y hay que repetir eh, lo que le llamamos, se llama la cavidad, que es la parte eh, que se hace artesanalmente y que este, eh, una vez que queda grande puede provocar lesiones en el muñón. Lo que se hacen son las prótesis estándar para personas amputadas de miembros inferiores. ¿Son muchos los casos acá en Cerro Largo? Son unos cuantos, sí. ¿eh? En Cerro Largo, eh, la, eh, hasta ahora tenemos creo que 19 personas equipadas y estamos ya eh, en este momento, ya se tomó molde para dos más. Eh, de los 19 equipados son los que queremos ver justamente cómo están, si la están utilizando o no, en realidad no se informa. ¿Cuáles son las causas de esas amputaciones? Eh, las causas son variadas. Eh, hasta hace unos muchos años las causas más frecuentes eran vasculares o infecciosas, fundamentalmente en personas diabéticas. Ahora viene aumentando notoriamente la causa traumática, ya sea por accidente de tránsito o por heridas, eh, por, por violencia, digamos, por arma de fuego o por heridas de arma blanca. Cuando se dice prótesis de miembros inferiores, estamos refiriendo concretamente a eh, piernas. Sí, piernas. Este, son prótesis infracondilia o supracondilia. Eso para que nos entiendan es por debajo o por arriba de la rodilla. ¿Esto tiene algún costo para la persona que va a acceder a la prótesis? No, ninguno. Esto es por la ¿A cuántas personas se están atendiendo y, bueno, cómo acceden a este lugar? Bueno, las personas acceden este, poniéndose en contacto con nosotros en UDI 3 de diciembre o en el mides a nivel departamental y ahí este lo ponemos en plan de prótesis, le enseñamos vendajes, este, lo preparamos el muñón para, para el molde y este, una vez que está pronto ese muñón, eh, le tomamos el molde para en Montevideo fabricarle la, su futura prótesis.